Los seres humanos usamos muchos tipos de mesas. Hay mesas cuadradas y mesas redondas, mesas de cristal, de madera, de plástico, mesas de patas largas, mesas de patas cortas, mesas lujosas o mesas improvisadas. Existen mesas por las que no pasa el tiempo, mesas para llevar a donde quieras, mesas que nos traen buenos recuerdos y otras que nos traen malos recuerdos. Hay mesas en las que estás 8 horas al día, mesas que te hacen bailar toda la noche, mesas para jugar con bolas y otras para jugar con fichas. Hay mesas íntimas, mesas inolvidables, mesas que te tocan por sorteo o mesas donde se salvan vidas. Hay mesas para los amigos, mesas para los enemigos, mesas para irse a la cama y mesas para empezar el día. En miles de situaciones una mesa es algo imprescindible para las personas. Hay momentos en los que también es imprescindible para un país.